¡Leandro, Pedro remata y lo ¡Cómo ¡Prepárate, Santana! ¡Ah! Y el balón ha desaparecido. Es un autopase. Oliver burla a Steve. Tiene ángulo de tiro. Dispara. Y vence al arquero. Gol, ¡Gol! Se detiene y se perfila para disparar desde media cancha. ¡Nadie sabe lo que intenta! ¿Qué es lo que intentas, Tsubasa? ¿Se volvió loco o qué? Nadie puede anotar desde esa distancia. ¿Piensa intentar? ¡Estás seguro, Tsubasa! ¡Todavía no lo perfeccionas! ¡No perderemos! El balón sale disparado hacia lo alto de la portería. Uh, ¡Cuidado! ¡Relájate! ¡Ese balón va demasiado alto! El idiota acaba de desperdiciar su última oportunidad para anotar. Ah. ¡Pero...! ¡Golazo! Cierra desesperadamente la pierna de Al Pero también él es impulsado por la potencia del tiro Y no logra detenerlo Los dos jugadores están a punto de entrar Despedidos hacia la red <tose> <¡El> ¡Estupendo! ¡No <tose> ¿Quién entrará? ¡Olivera, se chilena! ¡Lo tengo! ¡Y gol! De verdad eres impresionante. Te libraste de mi defensa perfecta. Pero aún así, no tienes buen ángulo de disparo. Desperdiciaste tu última oportunidad. Porque ahora el balón es mío. El ¡Tiro! ¡Ah! Pero Chubaja no dispara y salta para burlarlo. ¡No puede ser!